Y era una vez en San Juan que niños y eran chugando en el parque bien contentos. Buena chuga a fútbol. ¡Sí! De rapiconté, una huembra graniza va a tapar el cielo de San Juan. ¡Osma, ya se ha hecho de noche! Pues sí que son bien, ya no pueden chuga más. ¡Mirad tanto! Y yo, y yo, y yo que llegué. ¡Qué mole! En es que un rayo de luz se va a tragar a las cinco y es va a abducir dentro de la extraña nave. Van a zancar esguellos y cuando es van a y hieran dentro de una cápsula transparente. De van de ellos un ejército de extraterrestres y el suyo Mayrals es miraba atento. De zaga de la capa suya va a aparecer. Una llenichena chicot que le va a Sansonia ve la cosa a la oreja. ¡Ah! ¿Qué son estos! La cápsula de Irene se va a abrir y la va a meter de cara a, cara a la pared. Un de le va a disparar con una pistola láser. ¡Pero qué le haces a Irene! Irene escasamente se teneva y se le va a meter un mal color. Parecía que ella era enferma, pero abrió sus huellos. Las niñetas se le van como las de una gripe. Entornaba la vuestra amiguita en nuestro gran caporal. Con ella podrían quemar el mugón de San Juan. Es extraterrestres se van a allí, dejándolos engancholados. Es cuatro se van a mirar sin saber qué hacer. Pero a la vez, Sergio se va a sacar una navalla de la cox y va a aceptar en la cerrada. Force field failure imminent. Escapes va a sacar de aquel foral. Tenemos que privarlos de crema el limón de San Juan. Ya pensaré en el inicio de todos. Ahora Calvio, ¿cómo podemos salvar a Irene? Pero ya hay un dels. ¿Cómo lo haré? Manel se va a chiar y es va a gritar. Tartame ni ni, ni! ni ¡Ah! Dos pulpos extraterrestres les apuntaban con pistolas láser. Es cuatro van a correr a magarse. Irene se va a meter a ayudar a las invasoras Carlos. Ya sean son. Serán espantados, y es agacia que harán a escape. No pueden cazar más tiempo. Caden a echar el nombre de San Juan. Entre mis tantos boches he van a la maquineta que es va a apoyar a la nave. Van a darle a un botón y van a tornar a San Juan. Tienen que avisar a 80 para los aliens. tiene. No podrán hacer cosas contra estos bichos. Son demasiado poderosos. No tenían escapatoria. Pero en ese momento un móvil que ella la trasbatió por el suelo, va a empezar a sonar. Por el amor de mujer, hombres, son un Tocaba una canción de Bustamante. El revienta. Son ¡A Escape. Van a emplear móviles para hacerlos fugir del lugar. Y así no es basta. Que van a levantar todos es que van a enganchar. Y es que no van a salir escopeteados al suyo planeta. ¿Y qué van a hacer con el genet? Eh? La cogerán y la pasarán por la aplicación de rayo desmitador que acabo de bajar tal móvil. La van a enganchar en la plaza y la van a apuntar con el teléfono. Irene va a tornar a estar normal. ¡Evan salvado el monte de Sanchón!